Profesor, bueno, yo creo que básicamente es un uno de los discursos más populistas que yo he visto en los últimos años, cargado de comparaciones. Total. Lógicamente estamos en un proceso en el cual se está buscando, eh, aunque la manifestación de la reelección está en las invitaciones eh, masivas que se hicieron de diferentes sectores. Yo lo veo desde ese punto de vista, y comparando con otros gobiernos, comparaciones que yo no sé por qué se hacen. Usted comparar un gobierno en el 2023 con un gobierno del 2011. O sea, es una comparación eh, que si se quiere, los estadígrafos, no comparan ni siquiera cuando <risa> hace un proceso. Estadígrafos. Como <risa> la pandemia, <risa> como las pandemias, eh, comparar lo que sucedía en el 19%, proceso Pero criminal a, aquí hay gente en este estudio que esa comparación tiene <risa> tiene un, una llamada importante bueno, ¿No, será, eh, no será que se está eligiendo al, al contendiente no al lógico lógico, lógico claro sí, del sí, 2011 sí, no, verdad no se refirió en ningún momento por lo menos que yo captara no se refirió en ningún momento a quien salió del gobierno y no. el candidato del partido opositor. No. En ningún momento. No, no sé aquel, si estaré equivocado. Y, y no que hay acuerdos también con el pasado gobierno? No, yo creo que todavía no. Okay. <ríe> hay, no hay tiempo para no hay tiempo, Todavía no es sí, tiempo. Sí, pero yo creo que mostró en, en ese populismo, conociendo que el populismo en sentido sociológico y político, es cuando se intentan hacer políticas que no importa el respeto a las instituciones del Estado, Sino para ser agradable a esa masa uh, que está... Mira, ahí. hay algo que me llama poderosamente la atención, es que en los primeros minutos del discurso, el presidente habla de, estamos ejecutando. Uh -huh. O sea, no tengo nada todavía Esto, en concreto, pero estamos haciendo. Es correcto. Y correcto. otra cosa, habló de pandemia y crisis de salud, que ya para este tiempo es un recurso muy manido. Uh -huh es un recurso que hay que ir abandonando, Me extrañó que porque te definitivamente de las cosas que ocurrieron durante la pandemia y la crisis de salud ya se están saliendo en este tiempo, o sea, tú, tú, tú tienes que entender que ese ya es un, es un tiempo que ha pasado, que tú lo has enfrentado, lo enfrentaste bien, pero no lo puedes utilizar toda la vida como recurso. Correctamente. Amado, yo. otro recurso que usó es el tema de los subsidios, parecería sí. que este gobierno es subsidiador, Sí, sí. Dice que 200, ha cambiado 240 todo millones diarios él invierte en la, en la, en la gente. Así Mira, es. el gobierno. 240 millones, millones diarios invierte, invierte en la gente. Según la información que Yo da creo el que presidente. el gobierno tiene fortaleza, lógicamente, claro que que no sí. podemos negar no, en no, el no, turismo, eso. la estabilidad del dólar, sí, la macroeconomía, sí, sí. Eh, la recuperación económica, todo eso es loable. Pero entonces entra en una contradicción en eso que ustedes señalan, y la creación de unos 105, 107 comedores económicos. ¿Qué le da a preocupar? Es como contradictorio. Porque es como contradictorio que tú estés en un avance, en un desarrollo de la población que haya aumentado, que yo no sé de dónde al presidente le dieron esa cifra, que eh, el promedio del sueldo mínimo ronda casi los 17 mil pesos. Oye, cuando aquí sabemos que la mayoría de las instituciones del Estado dominicano, que son el, la gran empleomanía, no pagan ni siquiera 13 mil pesos, ni hablar de la descentralización de Estado como los ayuntamientos, que todavía pagan 3, 4 y 5 mil pesos. Tú sabes que, que hay, hay un dato en concreto que no dio el presidente, la tasa de inflación de la República Dominicana. Mm -hmm. Mencionó algunas que de Latinoamérica, pero no dio la de la República Dominicana. Eh, porque eh, pienso que el presidente no puede jugar con números extranjeros, ¿no? uh, números extraños definitivamente, porque en definitiva nosotros, lo, que, lo, que ha, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos en términos de la economía se va, va, va a impactar en la República Dominicana, de forma tal que este año 2023 no va a ser un año bueno. Eso no, eso no es lo que se espera, es todo eh, lo contrario. Está establecido y cuando él habló, en el sentido de que en Colombia, refiriéndose a otras economías, de que tuvieron una tasa de inflación por encima de 8%, sí, sí, pero entonces sí. me extrañó que no la comparara. Ahí no hubo comparación con nosotros. Forte. Debilidades de, del gobierno, sí, debilidades visibles, energía que ha sido un fiasco. Totalmente. Él habló de, de Punta Catalina, habló de reforzamiento de otras energías renovables, pero Punta Catalina no ha podido ser, y además habló de malversación, de un desorden en el costo, pero que se ha Mira. hecho realmente para resolver, y aparte de eso, educación, que no sale de un escándalo tras otro. Si, yo, si, yo, si, si alguien me preguntara...